Además de los fundidos que vienen en CadenLive live podemos generar propios y podemos descargar de internet. Lo que estuve haciendo es a partir de la foto eh, que estaba usando de ejemplo, dibujé estas formas en Inkscape y que va de un degradado que va desde negro hasta blanco. Esto en Gimp. Le importo como un png y ahora lo vamos a exportar con un formato que utiliza el eh, propio Kaden Live. La imagen la voy a exportar y voy a ir a una carpeta en Linux que está en el eh, punto local. Es decir, hay que ver, tener que estar seleccionados los archivos ocultos. Los archivos ocultos. Vamos a local share Kaden Live Lumas HD. Y acá están eh, los que vienen por defecto y algunos que estuve generando. Eh, si se fijan, tiene una extensión PGM. Entonces esto eh, le pongo eh, House y en vez de PNG, es decirle que sea PGM. Y al exportarlo me va a preguntar Robo ASCII. Yo estuve probando que funciona bien con los dos. Voy a dejarlo en Robo. Entonces ahora podemos ejecutar CanLine y este efecto va a estar dentro de los barridos. Voy a utilizar el mismo archivo de ejemplo que había utilizado antes. Eh, por ejemplo, este es un barrido de ejemplo de una prueba que estuve haciendo yo. Puedo abrir acá en la lista y buscar por orden alfabético que donde quedó House. Entonces ahora la transición va a seguir la forma que había hecho que en este caso coincide con la forma del edificio Acá además de las opciones podemos dejar en suavizado cero y que el borde sea duro o suavizarlo más, depende como quieran el efecto y además la velocidad de, de eso Entonces ahí lo vemos en la ejecución y esa es una manera de eh, generar sus propios barridos. Pero además, ustedes pueden ir en, en composición, en las pestañas, en los efectos, acá hay un botoncito que dice descargar nuevos barridos. Y acá les ofrece descargar una serie de eh, barridos nuevos. Entonces podemos elegir, por ejemplo, hay muchos de estilo reloj, eh, formas fractales eh, y formas varias. Por ejemplo, bueno, seleccionamos este y lo volvemos a instalar. Esto va a descargar de internet, del de el, KDE Store, eh, que es la tienda que tiene KDE. El siguiente paso para mí es ahora ir publicando algunas de estas pruebas que estoy haciendo compartirlas eh, a ver si si queda así, si les puede servir al resto de gente de la comunidad entonces ahora en los barridos vamos a tener se supone los barridos de reloj o tenemos que reiniciar, no sé a ver, vamos a A ver, voy a hacer una pausa y voy a reiniciar cada live. Bueno, no sé si es porque es la versión portable, pero bueno, otra tarea para investigar en dónde descargó los archivos. Pero bueno, después, eh, de todas maneras, si los descargan de la página, después lo pueden copiar a la carpeta que les decía y lo instalan de manera eh, manual eh, en su máquina.